Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un pequeño tutorial de una novedad que nos trajo Google Classroom hace un par de días, que es la integración de MITS en sus clases virtuales. Les diré cómo configurarlo y además algunas recomendaciones de seguridad que nunca están de más. Así que vamos por ese video. Y acá tenemos todo listo para el tutorial. En pantalla tengo dos ventanas, a la izquierda tengo mi cuenta de profesor y a la derecha tengo iniciada una sesión con mi cuenta de alumno para que veamos las diferencias en configuración y cómo se usan ambas y cómo se ven sobre todo. ¿Cómo se configura Meet en Classroom? Voy a mi cuenta de profesor. Ingreso a ajustes de clase. El engranaje está en la parte superior. Bajo y acá aparece nuestra nueva herramienta que es Meet Sugerencia Siempre cambia la dirección Para que ocupes una nueva Tips número 1 Asegúrate de ser el primero En ingresar a esa reunión Por lo tanto, como te dije Cambia la dirección La puedes renovar las veces que tú quieras Pero todavía no guarda los cambios Porque si no los alumnos van a saber Esta dirección y les des que tú ingreses primero Por lo tanto te sugiero que hagas esto Copia la dirección, abre una ventana nueva, una pestaña nueva, pega la dirección e ingresa. En este caso para... O Se copia el audio nada, voy a, voy a desactivar la cámara y el audio y voy a ingresar. Y me da la información de la videollamada y te muestro tu fotito, en mi caso, de perfil. Paso número uno, te aseguraste de ser el primero en ingresar y con eso ya eres propietario o el dueño de casa de esa videollamada. Luego vuelves a Classroom. Haz clic acá para que ellos puedan visualizar la dirección que tú previamente coordinaste un día y un horario con ellos. Por lo tanto ellos están atentos a que aparezca esto. Guarda los cambios y fíjate lo que va a pasar. Un par de segundos más aparece el link de esta videollamada para los alumnos. Entonces ellos pueden ingresar desde acá. También voy a desactivar el video y el micrófono para que no se acople ni afecte a este tutorial. Ingreso como alumno y como ya ven, tengo mi videollamada activada. ¿Cuál es la gracia de ser el primero en ingresar? Es que tienes las siguientes opciones. Si vas acá, a la lista de participantes, puedes quitar a aquellas personas que están interrumpiendo mucho, lo puedes silenciar. En este caso, como ya está desactivado el micrófono, no me aparece la opción, pero es esta. Cosa que, como alumno, no se puede hacer. El alumno no puede entrar a esas configuraciones. Así que ingresa primero y luego Activa la visualización de ese link para los alumnos. Supongamos que terminamos todo. Hablamos largamente con nuestros alumnos. Acá no tenemos límites de tiempo. Acá el chat es comunitario. Uno escribe para todos. No está la opción de hacer chat individuales con algún alumno. Puedes compartir pantalla. Y ahí después tú ves las opciones que trae. ¿Cómo cerramos sesión? Tips número 2. Así como fuiste el primero en ingresar, debes asegurarte de ser el último en retirarte de esta videollamada. Entonces tú te despides cordialmente de tus alumnos, le pides que salgan de la videollamada. Ellos pueden cortar la llamada o tú puedes, como mostré anteriormente, quitarlos de esta sesión. Digamos que el alumno cortó, es obediente y se despidió y cortó. Te sugiero que esperes entre un minuto y un minuto y medio. Para que te asegures que nadie vuelva a ingresar a esta sala de chat. Y digas que tú te asegures ser el último, último en salir. Por mientras, te sugiero que hagas esto. Vuelve a tu Classroom y haz el proceso contrario al que hicimos al comienzo. Tienes que esconder el link para los alumnos, cambia esta dirección y guarda los cambios. Te asegurarás con esto que ya no aparece el link y los niños no pueden ingresar después sin que tú estés presente. Luego de esperar un buen rato, como te dije, un minuto, un minuto y medio, mientras configura los otros, termina la llamada y vuelve a la pantalla de inicio. ¿Qué debería pasar con esto? Que el alumno, si quisiese ingresar, le va a enviar un error. Dado que tú ya saliste de esa reunión, esa sala quedó deshabilitada y tú te aseguraste obviamente de no tener el link a mano. Por lo tanto, ellos no pueden ingresar sin que tú estés presente. ya, Por lo tanto, es importante que tú seas el primero en ingresar y también seas el último en retirarte. Si sigues todos estos pasos, MIT va a ser una buena herramienta para que te comuniques con tus alumnos, aclares dudas, los ayudes en sus estudios, sepa cómo están. En estos tiempos difíciles que estamos pasando. Espero que te haya servido el tutorial. Como siempre, dudas, consultas, no dudes en hacerla. Estamos para ayudar a todos en estos tiempos de trabajo virtual. Un gusto y estamos en contacto. Adiós.